hola cómo estás me da un gran gusto saludarte en este video te voy a mostrar cómo descargar juegos de ms2 en tu computadora si bien es cierto existen muchas páginas para descargar juegos de ms2 la mayoría de las páginas están en inglés en este video te voy a mostrar una página que está en español y que descargar juegos de MS2 es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es en tu navegador escribir lo siguiente. Ellos nunca lo harían. Luego, ahí se te va a mostrar la página web, ellos nunca lo harían.com. Pero tú vas a elegir juegos clásicos para descargar entonces como puedes ver ya estamos en la página y aquí se muestra el listado de juegos clásicos hay bastantes juegos que tú puedes descargar como por ejemplo este juego Prince of Persia en español príncipe de persia un juego que sin duda alguna disfrutamos en nuestra infancia pero aquí existen muchos muchos juegos bastantes juegos diría diría yo para seguir viendo todos los juegos tú le vas a dar en siguiente y puedes buscar el juego de tu preferencia para descargarlo pero en este caso te voy a mostrar cómo puedes descargar estos juegos lo primero que tienes que hacer es ubicarte en el juego que quieres descargar y le das clic en la siguiente en la siguiente ventana ahí se te muestra datos del juego por quien fue subido en este caso fue subido por por, por beauty ahí está el juego eh, 4D Prince of Persia idioma inglés la compañía que lo creó el tipo género y el año en que fue publicado y el sistema operativo que es MS2 entonces ahí te viene dando una descripción del, del juego y ahí te da la opción de descarga te da el tamaño que ni siquiera llega a un mega entonces para descargarlo tienes que seleccionar descargar 4D Prince of Persia en la siguiente página ahí se te va a mostrar un disco entonces tú tienes que tocar este disco para o este disquete, mejor dicho para poder descargar el juego sin embargo algo que te tengo que mencionar es de que te tienes que registrar para poder descargar los juegos tienes que poner un nombre de usuario un correo electrónico eh, al realizar el registro se te va a enviar una clave temporal a tu dirección de correo electrónico y debes comprobar de que este es correcta ahí tienes que poner la edad te preguntan si tienes página web entonces eso si tú quieres lo pones si no, no lo pones y tienes que escoger un icono también hay bastantes iconos que puede elegir en mi caso en mi caso yo ya tengo un usuario y una clave entonces aquí está y voy a poner mi clave entonces ahora vamos a volver a juegos y en esta en esta pestaña están toditos los juegos pero en este caso vamos a descargar príncipe de Persia entonces volvemos le damos acá descargar luego le vamos a dar en el disquete y ahí está descargándolo ya ahí el juego ya está descargado entonces es una manera tan fácil y tan sencilla quiero seguirte mostrando algunas de las otras pestañas te cuento de que algunas pestañas, por alguna extraña razón, están deshabilitadas. Por ejemplo, la pestaña Home, que es inicio, este es el inicio de la página. Este es el inicio de la página, pero si tú observas, hay publicaciones del año 2010. Entonces, que como que, como que la página está algo desactualizada. Pero sí, en esta página, yo te la recomiendo, hay diferentes tipos de juegos, por ejemplo, en la pestaña Foro. Obviamente es para hacer preguntas. En la pestaña Foro. En la pestaña Juegos es eh, donde aquí puedes seleccionar cualquier juego que desee y descargarlo como te acabo de mostrar. La pestaña Juegos Online eh, muestra juegos en línea, pero ya los probé y, y no funciona. En la pestaña de utilidades hay algunas utilidades que puedes descargar siempre relacionado a juegos de MS2. Y yo te recomiendo de que eh, luego que hagas tu descarga, leas esta pestaña cómo jugar, porque ahí se te viene describiendo la manera en cómo lo puedes hacer. Y yo quiero comentarte lo que dice, lo que dice esta esta pestaña dice, lo primero que debes saber para ejecutar un juego es a qué plataforma, Windows, Consola, Armstrong, Arcade, pertenece. Todos los juegos que puedes descargar en, ellos nunca lo harían, son para DOS o Windows. Aquí puedes encontrar ayuda para estas plataformas. Para ejecutar juegos pertenecientes a otras, hacen falta unos programas llamados emuladores, distintos para cada una. La información sobre cómo se usan seguramente la puedes encontrar ahí donde hayas conseguido los juegos. Así que todos los juegos que encontré aquí son para PC. El sistema operativo concreto MS-2 o distintas versiones de Windows puedes verlo en la siguiente ficha del juego. Entonces ahí se te da un ejemplo El mismo juego Príncipe de Persia y ahí está el sistema operativo que es el MS-2. Y aquí esta es la parte interesante Una vez tenemos claro a qué plataforma pertenece el juego Podemos ir al tutorial correspondiente ¿Cómo instalar los juegos? Los juegos antiguos para PC que encontré aquí y en otras páginas Están comprimidos en Zip Antes de poder jugar juegos para PC hay que descomprimirlos A diferencia de los ROMs para otras plataformas Probablemente ya eh, sepas hacerlo en ese caso, escoge otro tutorial, pero este tutorial es para, que, es para los que no saben e intentan ejecutar los juegos y obtienen un error, a pesar de hacer el resto bien. Una vez descomprimidos, los juegos descargados es de ellos nunca lo harían, están listos para jugar sin ningún proceso adicional de instalación, a menos que se diga expresamente lo contrario en algún caso aislado. 2Box. El programa definitivo para ejecutar programas de MS2 en Windows, Max, Linux. Entonces, Dosbox es un emulador de MS2 para que puedas eh, jugar los juegos, en los juegos de MS2. Y puedes ahí seguir leyendo en esta página. En esta página y vamos a regresarnos ahora. Y en la camiseta de ellos nunca lo harían, pues al parecer está deshabilitada porque cuando damos clic en esta, en esta pestaña dice que la página no puede ser encontrada. Entonces al parecer está deshabilitada. Eh, en, este, en esta página es una página eh, completa, a pesar que esté un poquito como descuidada pero sí es una página completa en donde puedes encontrar todos los juegos de tu infancia del MS2 yo te la recomiendo es una página que, que muy conocida pero ahí puedes encontrar todos los juegos que que tú quieras ahí sin duda alguna una gran variedad de juegos si te gustó este video dale like y comparte este video con tus amigos o puedes también compartirlo eh, en tus redes sociales si deseas que juegue algún juego de MS2 ponmelo en los comentarios y de esa manera voy a hacer otro video jugando eh, algún juego que tú me pongas ahí que, que lo haga Hay un juego que a mí me gusta que se llama Stunts Es un juego de carro Este, Battle Chess Este, este juego es, se lo recomiendo Es un juego buenísimo, buenísimo Porque incluso cuando las piezas de ajedrez se comen eh, Se pelean y todo eh, es, es buenísimo este juego buenísimo, buenísimo, Barrel Chess no me quiero despedir sin antes dar un gran saludo primeramente a todos los que han podido hayan podido ver este video y también saludar a mi gente linda de Nicaragua, México, Colombia y Argentina saludos para todos y hasta la próxima